Snake, ten cuidado. En esa zona hay minas Claymore. Usa un detector de minas. ¿Quién eres? Llámame Garganta Profunda. ¿Garganta Profunda? ¿El tipo del escándalo Watergate? Olvídate de eso ahora. No usas transmisión a ráfagas. ¿Estás por aquí cerca? Mira, hay un tanque delante de tu posición, preparándote una emboscada. ¿Pero quién eres tú? Un admirador tuyo. contento tiene la tarjeta jugaremos con él un ratito más creo que sería conveniente no subestimarlo qué te ha parecido él es justo como ha dicho al luchar está como poseído por un demonio como usted no esperaría menos lo ve ya se lo dije pero le mataré general Iván. Oí decir que le quitó una mano además de su dignidad Pide tus palabras, bruja En la lengua de la tribu Siux Siux significa serpiente Se considera un animal que hay que temer Ahora Snake es mío Cuando vuelva a verlo me encargaré de él Aún no No le mates todavía Él y yo volveremos a combatir ¿La predicción de siempre? Sí, el cuervo en mi cabeza, sediento de su sangre. ¿Dónde está? Ni enemigo ni amigo. Vengo de un mundo donde dichas palabras no tienen sentido. He eliminado todos los obstáculos. Ahora tú y yo los haremos a muerte. ¿Qué es lo que quieres? He esperado mucho tiempo este día. Ahora quiero disfrutar del momento. ¿Qué, qué, qué les pasa a estos? Es como uno de mis cómics japoneses. He venido de otro mundo para luchar contigo. ¿Qué es? ¿Por venganza? No tiene nada que ver la venganza. Una lucha muerte contigo. Solamente así hallará paz mi alma. Te mataré. O tendrás que matarme. Me da del todo igual. <ríe> Necesito ni se te ocurra tocarle. mataron en Zanzíbar. Fox. Coronel, ese ninja es Gray Fox. No hay duda de ello. Ridículo. Usted mejor que nadie debería saber que murió en Zanzibar. No. Debería haber muerto. Pero no fue así. ¿Qué? Ocurrió antes de unirme al personal médico de Foxhound. Estaban usando un soldado para sus experimentos genéticos. No sabía nada de eso. Ocurrió justo al retirarse usted. Mi predecesor, el doctor Clark, estaba al mando. ¿Doctor Clark? Sí, él inició el proyecto de terapia genética. ¿Y dónde está ahora? Murió en una explosión en el laboratorio hace dos años. ¿Y qué hay de ese soldado? Por lo visto, para las pruebas, decidieron utilizar el cadáver de un soldado que fue recuperado tras la caída de Zanzibar. ¿Y ese era Grey Fox? Pero ya estaba muerto. Sí, pero lo revivieron. Le colocaron un prototipo de exoesqueleto y le mantuvieron drogado durante cuatro años mientras experimentaban con él como si fuese un muñeco. Los soldados genoma actuales nacieron de esos experimentos. Es lo más repugnante que he oído. Lo utilizaron para probar todo tipo de técnicas genéticas. Naomi, ¿por qué no nos hablaste sobre esto antes? Porque es información confidencial. ¿Es esa la única razón? Naomi, ¿y qué ocurrió después con Greyfox? El informe dice que murió en la explosión. Ya, pero incluso si el ninja es Grey Fox, la cuestión es por qué. Por lo que sé, él no sabía en absoluto quién era. ¿Está diciendo que es tan solo un robot tonto? No estoy seguro, pero parece que quiere luchar conmigo a muerte. Y volverá a probar. Lo sé. ¿Lucharás otra vez hasta que lo mates? Preferiría que no, pero quizás es lo que quiere. ¿Cuánto tiempo se va a quedar ahí? ¿Eh? ¿Es usted uno de ellos? No, no lo soy. Siempre trabajo solo. ¿Solo? ¿También es un ataco? Venga, salga. No podemos quedarnos aquí. Su uniforme es diferente al de ellos. Usted es el ingeniero jefe de Metal Gear, Hal Emmerich, ¿no? ¿Me conoce? Oí hablar de usted a Meryl. ¡Ah! Y ha venido a rescatarme. No, lo siento. Hay algo que tengo que hacer primero. Oh, bien. Al menos no es uno de ellos. Ah, ¿Está herido? Estoy bien. Solo me torcí el tobillo cuando trataba de escapar. Bien, si solo es eso no hay de qué preocuparse. Quisiera preguntarle algo. Necesito información sobre Metal Gear. ¿Eh? ¿Metal Gear? Sí. ¿Para qué está diseñado realmente? Es un EDM móvil. Diseñado para derribar misiles nucleares. Solo en misiones defensivas, claro. ¡Falso! ¡Falso! <risa> Ya sé que Metal Gear no es más que un mortífero artilugio móvil con capacidad nuclear. ¿Nuclear? ¿De qué me está hablando? Los terroristas piensan utilizar Metal Gear para lanzar un misil nuclear. ¿Acaso usted no sabía nada? ¿Te van a poner una cabeza nuclear desmontada en el módulo EDM de Metal Gear? Falso. Desde el principio, la intención de este ejercicio fue probar la capacidad de ataque nuclear de Metal Gear usando una cabeza nuclear falsa. Los terroristas están continuando con su labor. ¡No! ¡Se equivoca! Yo mismo se lo oí decir a su jefe Baker. No. Un misil nuclear en Rex. Realmente no lo sabía. No. Todo el armamento lo construyó otro departamento y el presidente supervisó en personal montaje final con la unidad principal. Presidente Baker. Sí. Nunca me dijeron exactamente con qué armaron a Rex. Solo sé que está equipado con un cañón vulcano, un láser y un railgun. ¿Un railgun, ha dicho? Sí. Usa imanes para disparar balas a velocidades muy altas. La tecnología fue desarrollada originalmente para el sistema SDI y luego se abandonó tuvimos éxito miniaturizándola en un proyecto conjunto entre Arms Tech y Rivermore National Labs el Railgun está en el brazo derecho de Rex la principal función de Metal Gear es lanzar misiles nucleares ¿estás seguro de que no se olvida de nada? es verdad que Metal Gear tiene un módulo en su espalda que puede llevar hasta 8 misiles pero, ¿está diciendo que originalmente era para misiles nucleares? Sí. Pero creo que no es todo. Si Metal Gear lanzase solo misiles nucleares estándar, entonces ellos ya deberían tener todos los datos necesarios. No. Será posible. La copromotora de Metal Gear, Rivermore National Labs, trabajaba en una nueva arma nuclear. Y utilizaban equipo de pruebas de fusión nuclear láser y superordenadores NOVA y NIF. ¿Y desarrollaron un nuevo tipo de arma nuclear en un laboratorio virtual? Sí, pero no sirven datos virtuales en una guerra. Necesitan datos reales de lanzamiento. Estos son algunos superordenadores. Si se vinculan estos, se puede probar todo en un entorno virtual. Pero solo son datos teóricos. ¿Y estas maniobras se hicieron para probar la cosa real? ¿Qué hizo nuestro presidente? ¡Si los terroristas lanzan esto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Soy un estúpido! ¡Todo es por mi culpa! La verdad es... ...que mi abuelo era parte del Proyecto Manhattan. Y se sintió culpable durante el resto de su vida. Y mi padre. Nació el 6 de agosto de 1945. El día de la bomba de Hiroshima. Dios tiene sentido del humor, ¿no? Tres generaciones de Emmerich. Debemos tener una maldición de armas nucleares escrita en nuestro ADN. Creía que podría usar la ciencia para ayudar a la humanidad. Pero el que acabaría siendo utilizado fui yo. Usar la ciencia para ayudar al hombre. Eso solo pasa en el cine. Basta ya de llantos. Deje de lloriquear. ¿Dónde está Metal Gear? ¿En qué lugar de esta base lo guardan? Rex está en la base subterránea de mantenimiento. ¿Y dónde está? Al norte de la Torre de Comunicaciones. Pero queda muy lejos. ¿El sistema de urgencia que anula el código detonador está ahí también? Sí, en la sala de control de la base. Debe darse prisa. Si planeaban un lanzamiento desde el principio, seguramente su programa barístico está completo. Y como no me han llamado desde hace horas, no deben necesitarme. En otras palabras, deben estar listos para lanzarla. Meryl tiene las claves para anular el código. Conectaremos con ella. Si no anulamos el lanzamiento, tendremos que destruir a Rex. Le mostraré el camino Con su pierna herida, solo será un estorbo Me va a necesitar si piensa destruir a Rex No le necesito, solo necesito su cerebro Yo creé a Rex Tengo el derecho, el deber de destruirlo Si tiene la oportunidad, escápese En cuanto pueda, conectaré con usted por codec ¿Cómo demonios quiere que escape de una isla? Ok. ¿Y entonces? Escóndese en alguna parte y manténgame informado. Usted conoce bien este lugar, ¿no? Por supuesto. No se preocupe. Tengo esto. Es la misma tecnología de camuflaje de Ninja. Foxhound iba a utilizarlos, pero... con esto estoy bien, a pesar de la pierna. Bien, pero quiero que Mary también le vigile. Meryl, el ingeniero está bien. Es un consuelo. Quiero que se encargue de él. ¿Dónde está ahora? Muy cerca. ¡Aquí está! ¡Va por allí! ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Ya me han visto! Meryl, ¿qué ha pasado? Algo no anda bien. ¿Ha oído algo? ¿No era eso algún tipo de música? ¿Qué aspecto tenía ella? Iba vestida con el mismo uniforme verde que los terroristas ¿Un disfraz? Ella andaba de un modo tan bello como contoneando el trasero Realmente se ha fijado Bueno, tiene un trasero precioso Contoneándose ¿eh? Si se ha disfrazado como un enemigo tendrá que contactar con ella cuando esté sola Y solo hay un lugar del que podamos estar seguros de que está sola ¿En qué lugar? No sea tan burro Tenga, una tarjeta de seguridad. Es seguridad nivel 4. No estará sufriendo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Está bien? ¿No le molesta nada? ¿Qué ocurre? ¿De repente se siente amable? Oh, nada. Yo me alegro de que esté bien. Es usted raro. Estoy algo nervioso. A todo el que salvo muere de repente. Usted es gafe. Olvídelo, doctor. Llámeme Otacón. Otacón. Viene de Otaku Convención. Un otaku es un tipo al que le gusta la japanimación. Japón fue el primer país en construir con éxito robots bípedos. Siguen siendo los mejores en cuanto a robótica. ¿Y los cómics japoneses han tenido algo que ver? Así es. No me dediqué a la ciencia para fabricar armas nucleares, ¿sabe? Eso dicen todos los científicos. Me hice científico porque quería fabricar robots, como los de los cómics japoneses. ¿De verdad? ¿Es cierto? Eso suena a excusa infantil. Tiene razón. Deberíamos responsabilizarnos. La ciencia se ha dedicado a la guerra. Las armas más mortíferas y destructoras fueron creadas por científicos que querían ser famosos. Pero se ha acabado. No tomaré parte en más asesinatos. Muy bien, solo quiero que me dé información. Claro, conozco perfectamente toda esta base. Pregúnteme lo que sea sobre Rex o sobre este lugar. Y además con el camuflaje óptico puedo entrar y salir oculto del arsenal y del comedor. Si necesita municiones o raciones, dígamelo y yo se las llevaré. Mi frecuencia es 141.12. Hasta luego.